la carpintería, estás nuevamente en tu canal favorito de carpintería, Carpintería Creativa Moderna, por Domingo Freire. Y hoy te traigo un proyecto muy especial porque, además de ayudarme a resolver este pequeño espacio que estoy haciendo aquí en mi casa para poder hacer los videos con esos detalles de la carpintería que tanto te gustan y que te funcionan desde un espacio pequeño como este para que tú puedas hacer los proyectos como yo, pues me va a ayudar a resolver este espacio y darte unos datos esenciales para la fabricación con melamina porque voy a hacer un gabinete para esta parte para poder guardar todas estas cosas y a mí me está sirviendo para esta área, pero te puede funcionar perfectamente como un pequeño gabinete de cocina así que acompáñame porque vas a aprender mucho acerca de la fabricación con MDP cubierto con melamina Todos los que siguen mis videos conforman una comunidad de personas que les gusta la carpintería bricolaje y que han tomado esto como nueva profesión o como un hobby muy interesante para lograr cosas que antes no pensaban posibles pero que hoy día siguiendo paso a paso las instrucciones de mis videos pueden lograr perfectamente con madera, MDF y todas las cositas que utilizamos aquí en la carpintería. Quiero invitarte a que le al botón de suscribirse para que formes parte de esta comunidad y además te quiero invitar a entrar a patreon.com slash domingo freire donde puedes realizar entre 4 niveles de membresía desde un dólar, con los que obtienes diversos beneficios según el nivel de membresía que decidas adquirir. Pero me ayudas a hacer cada día más y mejores videos para todos los que aprenden aquí gratis carpintería en YouTube. Y ahora YouTube también nos permite que tú seas miembro de este canal haciendo clic en el botón de unirme, el botoncito ese que está al lado de suscribirse y que te va a permitir ver diversos niveles de membresía con los cuales obtienes muchos beneficios entre los cuales está el ver primero que toda la comunidad de adictos a la carpintería los videos que sacamos aquí semana tras semana y además en el nivel más alto de membresía podrás conversar conmigo mensualmente acerca del proyecto de carpintería particular que tú estás desarrollando así que vamos a estar cerca para poder decirte lo que yo considero correcto para ese proyecto que tú necesitas y el video de hoy es muy interesante porque vamos a romper algunos mitos acerca de unos materiales que te pueden decir que son o no tan buenos o que no los conocen, pero la realidad es que si existen, como siempre te digo, es porque han funcionado en todo el mundo para hacer gran cantidad de proyectos. Por lo tanto, por lo regular, el que te diga que un material no funciona es porque no sabe utilizarlo. Y el material que vamos a utilizar hoy es MDP, un tablero de MDP que está hecho con partículas de densidad media, de ahí su nombre MDP. Es un tablero que está hecho con unas fibras de acerrín de partículas gruesas de madera de pino que las combinaron con resinas para obtener un tablero grande que nos permita obtener piezas de mayor tamaño que si fueran simplemente de madera directamente cortada del tronco. Y este material está cubierto con melamina, que es esta cubierta que tiene normalmente una impresión, que no es el caso de hoy, no tiene nada impreso, no tiene una textura de madera, porque vamos a utilizar melamina blanca, es totalmente blanca, pero esta es bien bonita porque por un lado tiene una textura al tocarla y por el otro es lisa, pero bueno, tú puedes utilizar la que a ti te parezca más bonita para tu proyecto. Lo importante es que siempre sepamos el espesor que vamos a trabajar antes de desarrollar el mobiliario, porque obviamente de él va a depender el tamaño de las diferentes piezas que van a conformar nuestro mueble. Y en el día de hoy vamos a utilizar melamina de 15 milímetros de grosor. Que eso es otro material que a veces causa algunos conflictos. Porque algunos dicen que no es tan bueno, que es muy delgado. Y si se fabrica tanto de 18 milímetros, que es un poquito más grueso, como de 15 milímetros, que es un poquito más delgado, es porque sí se pueden hacer cosas importantes con este material. Y resulta que para hacer un gabinete aéreo, normalmente que buscamos, que pese poco, ¿verdad? Que tenga buena resistencia cuando vamos a colocarle cosas dentro, que soporte el peso de las cosas que vamos a poner, pero que en sí el gabinete sea ligero. Y al tener esos 3 milímetros menos versus el tablero de 18, al utilizar uno de 15 milímetros, pues hacemos que el gabinete en sí sea más ligero. El gabinete del día de hoy yo lo hice según las medidas que a mí me vienen bien para mi taller. Tú también puedes cambiarlo un poquito de ancho, alto o profundidad según el mueble que a ti te convenga realizar. Y para ello, si ya entraste en patreon.com y tienes el nivel de membresía apropiado, podrás descargar el archivo 3D para poder modificarlo en tu computador antes de llevarlo a la realidad con las medidas que a ti te convengan. Al trabajar con melamina siempre tenemos como reto principal que no se vea ningún tornillo en nuestra fabricación, por eso aunque no lo ves aquí en cámara yo estoy utilizando una melamina que por un lado tiene una textura táctil, que tiene más, más o menos relieve y del otro lado es totalmente lisa. Quizá en cámara no lo vea pero para mí es muy importante el lograr que la parte con textura quede en la parte externa de mi mueble y por supuesto que no se le vea ningún tornillo o que se le vea lo menos posibles Por supuesto que tú puedes utilizar, como siempre te digo, el sistema ensamblado que mejor se adapte a lo que tú tienes. Yo voy a utilizar esta herramienta que has visto en muchos de mis proyectos que me permite hacer unas perforaciones inclinadas para colocar los tornillos desde adentro para que no se vea nada externamente y como estoy utilizando una melamina delgada de 15 milímetros de espesor pues tengo que utilizar un tornillo que me asegure el no traspasar el material y ese es un tornillo autoenroscante de 6 por 1 y 1 octavo de pulgada como no tengo un tornillo de cabeza plana, que es el especial que me sugieren con este tipo de herramientas, te he mostrado también en muchos videos anteriores que podemos utilizar el tornillo tradicional autoenroscante de cabeza cónica, Pero tenemos que tener mucho cuidado con la fuerza o con el torque de nuestro destornillador para evitar romper este material. Sobre todo en el caso del MDP, tenemos que ser especialmente cuidadosos para al ingresar el torbillo no fracturar la primera pieza de melanina que estamos uniendo a la otra. Como la pieza de fondo va a ser envuelta por las piezas laterales y la pieza superior e inferior del gabinete, necesito hacer perforaciones de bolsillo, perforaciones inclinadas, en la parte de atrás, en los cuatro lados de esta pieza, por eso me fijo cuál es la parte que tiene la textura, la parte que quiero que, que quede hacia adelante y voy a hacer del otro lado las perforaciones de bolsillo, ¿por qué? porque quiero que todas esas perforaciones queden hacia atrás cuando instale mi mueble en la pared, así que voy a hacer perforaciones en la pieza de fondo todo alrededor, ¿con qué pongamos? tres o cuatro tornillos dada la extensión que tenemos que manejar aquí de cada lado pues va a quedar suficientemente fuerte para ello me ayudó con este tipo de prensas y voy a hacer las perforaciones con esta herramienta como ya te dije y mi taladro convencional es muy importante que cuando hagas las perforaciones de bolsillo las perforaciones inclinadas corrobore siempre que tu taladro no esté en la posición de martillo, para que solamente estemos taladrando haciendo la preparación sin voltear nuestra herramienta. Todas estas herramientas te las voy a dejar en la descripción para que las puedas adquirir directamente en Amazon. Pero vamos a ir procediendo con esto para que puedas ver que es muy fácil en el MDP lograr un buen acabado utilizando este tipo de perforaciones. bien nuestro material y nuestra plantilla para hacer las perforaciones y procedemos siempre teniendo conciencia de aplicar las fuerzas necesarias, no volvernos locos apretando demasiado, ni los tornillos, ni haciendo las perforaciones. Vamos a hacer en cada lado cuatro perforaciones como te acabo de comentar. Les dije que compré todo este material en Ecoplaca 3000, mi aserradero de confianza en Caracas, pues déjame decirte que son lo mejor que tenemos aquí en Caracas, Venezuela en cuanto a materiales y a cómo procesan los materiales, porque no te imaginas la precisión que tienen al milímetro cortándote las piezas según como tú les indiques y además mira, tienen esta etiquetita por acá que te dice algunas características importantes de cada una de las piezas que te cortaron, te dice la medida. Y por donde estaba asignado el que colocaran el canto de PVC para dar ese acabado que nos hace falta en todos nuestros muebles de la mina. Recuerda, eco placa 3000 te voy a dejar en la descripción, el enlace directo para que lo sigas en Instagram y seguro te vas a poder enterar de todas las grandes cosas que tienen para ti como carpintero o amante del bricolaje. Y ahora vamos a continuar con lo que es la pieza superior, la inferior y las dos repisas intermedias que como ya te dije, ellas van a unir con tornillos inclinados y sujetar a los laterales de nuestro gabinete. Por lo tanto, tenemos que saber dónde y cuándo vamos a perforar cada una de las piezas, como en todas nuestras fabricaciones en elamina. Y resulta que la pieza superior e inferior, vamos a hacerle un par de perforaciones en los lados, en esta parte, para que agarren la pieza lateral mientras que a las repisas que van a ir en el medio le vamos a hacer las perforaciones en los lados y, una, y un par de perforaciones al fondo para que sujeten con la pieza de melamina que está directamente sujeta a nuestra pared te recuerdo que si estás teniendo como yo dos texturas diferentes verifique dónde van a ser las perforaciones yo las voy a hacer en la parte interna y quiero que la textura me quede hacia afuera de mi mueble por lo tanto voy a hacer las perforaciones en la parte lisa de mi melamina Previniendo que voy a hacer una instalación simple en mi gabinete utilizando cuatro tornillos con arandela que me ayuden a aguantar mi gabinete en la pared, voy a hacer cuatro perforaciones cerca de las esquinas a 10 centímetros de los bordes utilizando una broca de 8 milímetros de diámetro. Recuerda utilizar una broca para madera que te va a permitir hacer una mejor perforación. Para comenzar a ensamblar, siempre tenemos que estar conscientes de cuál es la parte de abajo, la parte de arriba y los lados de nuestro mueble. Vamos a empezar tomando la pieza posterior, colocándola firmemente sujeta a nuestro banco de trabajo y vamos a sujetar las dos repisas con la ayuda de un par de prensas a 90 grados. Fíjate que la estoy sujetando en un lado y aquí al fondo también estoy colocando otras prensas a 90 grados para tener bien sujetas mis repisas antes de ingresar los tornillos. Esta es la parte de abajo de mi gabinete, esta que tengo por acá, y esta es la parte de arriba. Por lo tanto, yo estoy definiendo cuál es la altura que a mí me conviene para colocar las cosas que a mí me interesa colocar en mi taller. Por ejemplo, yo estoy definiendo que desde la parte de abajo del gabinete hasta la primera repisa estoy teniendo 25 centímetros de altura. Luego, después de colocar la primera repisa, hasta la segunda, estoy definiendo colocar... Unos 20 centímetros y para arriba me quedan unos 18 y pico, 18.4, 18.3 para esos objetos un poco más pequeños. Tú puedes cambiar esta medida, esta medida según lo que a ti te convenga. Vamos a utilizar los tornillos de los que hablamos al principio, los tornillos de 6 por 1 y 1 octavo, que son un poquitín más cortos. Y fíjate en el detalle, que como esta es la parte de abajo, yo estoy colocando las perforaciones desde este lado. ¿Para qué? Para que queden en la parte de arriba, si voy a tener mi gabinete colocado acá, las perforaciones las voy a tener por arriba de mis ojos para no estarme acordando todos los días que ahí están esos huequitos. Aunque existen algunos tapones, yo los voy a dejar sin colocar. Ya has visto muchos proyectos en los que yo utilizo estas perforaciones. Coloco el tornillo y no le coloco ninguna tapa. Si quieres puedes pintarlo con la perforación con pintura acrílica blanca y te va a quedar perfectamente muy bonito el acabado de tu mueble de melamina. Vamos a ingresar los tornillos Siempre verifica que el torque de tu taladro o de tu destornillador no sea muy fuerte para que simplemente al llegar deje hasta ahí el tornillo para evitar dañar el material. Vamos poquito a poco, porque como ya te dije, el MDP es un material bastante delicado, pero si lo trabajamos bien logramos excelentes resultados. Con tres tornillitos estoy sujetando la parte del fondo a cada una de las repisas. Hago lo mismo ahora con la otra repisa. Y tengo armada así la parte interna de mi mueble. y voy a proceder a colocar tanto la parte de arriba como de abajo de mi gabinete. Ahora vamos a sujetar igualmente con nuestras prensas a 90 grados para unir la parte de abajo o de arriba de nuestro mueble. Primero unimos una, luego la otra, sujetamos firmemente con nuestras prensas e ingresamos nuestros tornillos. Lo bueno de estos tornillos es que no se va a ver nada desde el lado de afuera, ni de arriba ni de abajo de nuestro gabinete. Ahora vamos a unir las piezas laterales, y estate muy atento a esto que te voy a mostrar por acá. Vamos a presentar la pieza lateral en las que ya acabamos de ensamblar y necesitamos saber si las repisas están totalmente perpendiculares con respecto al fondo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que mide al fondo esos 25 centímetros acá y 20 centímetros acá, también los va a medir aquí delante, más el espesor de la parte inferior y superior que estarían siendo envueltas por la pieza lateral. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que la presentamos así, constatamos que está bien nuestra pieza por acá. Vamos a acostarla, la vamos a poner al rasgo, la parte superior e inferior y tomando un lápiz de grafito vamos a hacer una marca en las coincidencias de las alturas de nuestra repisa superior y en la repisa que está más abajo. Marcamos acá, fíjate que estoy marcando acá y acá y así podemos venirnos para acá y con una escuadra vamos a prolongar estas líneas para que estemos perpendiculares con el fondo en 90 grados marcamos también esta repisita de abajo y vamos a hacer la siguiente comprobación antes de colocar los tornillos vamos a unir nuestra pieza de esta manera y al venir más por acá, acércateme por acá vas a poder ver con la línea del lápiz y de grafito que acabas de colocar si tu repisa cuando vayas a ingresar el tornillo está totalmente derechita, perpendicular con el fondo para tener mejor base para la unión de esta pieza te sugiero colocar el gabinete de esta manera aquí está la pieza que vamos a unir y fíjate que coloca mis prensa a 90 grados y un par de sargentos que me sujetan al banco de trabajo ahí voy a poder colocar con mayor facilidad los tornillos que unen desde la parte de las repisas y la pieza superior e inferior Y luego iré por la parte posterior a unir esa pieza con esta pieza lateral Primero estoy uniendo estas piezas, luego cuando ya haya unido la parte de arriba y debajo Muevo mis presas a 90 grados para poder sujetar bien estas piezas centrales y hago la misma unión ya que hayamos armado todo nuestro gabinete solo nos resta colocar las puertas a las cuales les vamos a instalar unos tiradores y las vamos a montar utilizando bisagras y cazoleta de 35 milímetros rectas, por aquí te voy a dejar un video detallado de todas las medidas y cómo es su correcta instalación para que sepas colocarla en este o cualquier otro tipo de muro. Te recomiendo el uso de esta plantilla de instalación de bisagras de la marca CREC que te voy a dejar en la, en la descripción la dirección para que puedas adquirirla directamente en Amazon y te va a ser sumamente práctica para poder instalar bisagras de cazoletas sin tener la necesidad de tener en tu área de trabajo o en el área de instalación un taladro de baño. Para instalar el tirador que más te guste recuerda verificar siempre cuando hagas las marcas con el ancho de los huequitos en los que ingresarán los tornillos es mejor que lo verifiques siempre antes de hacer la perforación luego te sugiero agarrar una prensa un listón de madera o de MDF sobrante que te permita hacer la perforación sin que explote o estalle tu medelamina en la parte posterior utiliza una broca para madera para poder hacer centro firmemente, y luego ingresar taladrán. Yo voy a utilizar este tipo de bisagra recta, que es soft-close o bisagra con freno. Una bisagra recta, normal, común y corriente, pero simplemente tiene un sistema de frenado para que las cuerdas no se golpeen al cerrar. Y además tiene la particularidad que por aquí atrás apretamos acá, y la parte que uniríamos al cuerpo de nuestro mueble puede estar independiente para que cuando vayamos a instalar montemos primero nuestro gabinete y después le unamos simplemente las puertas haciendo clic y queda unida nuestra puerta al cuerpo del mueble. Siempre te sugiero que para verificar que nuestra bisagra esté colocada perpendicular, derechita, con respecto a nuestra puerta vamos a tomar una escuadra, la apoyamos en el lateral de nuestra puerta en este caso en la parte inferior y acomodamos la bisagra para que quede perfectamente recta. Una vez hecho esto, marcamos dónde van a caer o dónde vamos a colocar los tornillos para que durante el proceso de colocación del tornillo estemos bien claros de que estamos entrando en el lugar preciso para que nos quede la bisagra a 90 grados con respecto a la puerta. Ahí vamos a utilizar para la instalación tornillos de 6 por 5 octavos para que no traspasemos el material de nuestra puerta sino quede perfecta la instalación. Recuerda que puedes colocar el tornillo más despacito y una vez que agarren el material, si sí puedes apretar con confianza. Una vez que agarró, si sí aprietas hasta el fondo del tornillito. Esta es la forma para que no te esté bailando el tornillo, no se te saca. Primero despacio y después apretamos con confianza. Para finalizar, sujeta bien el tirador de tu preferencia y así queda listo el gabinete que hicimos el día de hoy. Recuerda que soy Domingo Freire, este es tu canal favorito, Carpintería Creativa Moderna. Dale me gusta, comparte este video en tus redes sociales y déjame tu comentario. Y por supuesto, no olvides suscribirte. Yo por aquí te voy a dejar un par de sugerencias para que aprendas más de carpintería. Y nos vemos en un próximo video.